Biografía de los Jumbos. Este voto teo o cuarteto casi siempre fue ecuatoriano, pero es incluido en este trabajo porque estuvo muy vinculado al sentir antioqueño a la música de nuestro pueblo y vivieron mucho tiempo en Medellín, ciudad a la que quisieron bastante. Manuel Chávez Guerrero nació en Quito, Ecuador el 20 de diciembre de 1914, desde muy niño le gustó la música y a los 23 años de edad hizo dueto con un compañero de apellido Ojeda. En esos días llegó al Ecuador una compañía cubana de variedades que venía del Perú e iba para Colombia, ellos fueron contratados por esta empresa, se embarcaron para nuestro país y actuaron en Ipiales, Pasto y Popayán, ciudad donde se desbarató la compañía, pero Chávez y Ojeda siguieron a Cali donde actuaron con gran éxito. Ojeda regresó al Ecuador y Chávez se unió a otro paisano llamado Bolívar García, actuaron en Pereira y Manizales e hicieron las primeras grabaciones en el sello Electra con el nombre de García y Chávez, cantaron luego en Bogotá y Cali y por fin lo hicieron en Medellín, aquí se casaron ambos con dos mujeres que también eran cantantes, así que el cuarteto García Chávez viajó a hacer presentaciones en Perú, Bolivia y Argentina, pero este último país les dijeron, el nombre de usted no está mal, pero nos gustaría otro que dijera algo de su país, de su tierra, en fin. Manuel Chávez recordó entonces una tribu ecuatoriana todavía existente y dijo, los yumbos, llámenos los yumbos. Pasaron luego al Uruguay, pero García y su mujer se quedaron en Buenos Aires y los yumbos se transformaron en un dueto formado por Manuel Chávez y su esposa peruana, Katia Turán. En el Ecuador se encontraron al guitarrista Gonzalo Mendoza y volvieron a ser trío. Regresaron a Colombia y aparecieron en el auditorio de La Voz de Antioquia, donde los contactó la casa disquera Sonoluz y grabaron 18 canciones, unas propias y otras de compositores ecuatorianos. Posteriormente los yumbos fueron a Venezuela y República Dominicana. Mendoza regresó al Ecuador y quedó otra vez el dueto mixto de, de Katia y Manuel, que nueve años después regresó a Colombia. Por incompatibilidad de caracteres se terminó el matrimonio y el dueto entonces Manuel se unió al cantante Jorge Jiménez y reaparecieron los yumbos. Grabaron cinco discos de larga duración para Sonoluz, Codiscos, Victoria y Ondina, pero en toda la carrera hicieron 18 y fueron éxitos de los jumbos, melodías como Cenizas, La López Pereira, Latidos, Mamá Vieja, Engañera, Culpable, El Último Beso de Mi Madre, Pañuelo Blanco, En la del Olvido, Rancho Chileno, No Te Imploro las dos puntas, hondos y pesares, cruel mujer, rondador, desdén, chola, Cuencana, embustera, en, en DTTI, los indios rojos, lamento, hora de Velo, pájaro campana y muchos otros. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.